Bien, todos sigan mis instrucciones. Los pies juntos. El cuerpo centrado y erguido, los brazos cuelgan naturalmente. Aguacamos las axilas. Hui, la coronilla suspendido. Retraemos el mentón. Hui yin, cerrado y hacia arriba suavemente, el periné. Sentimos Hui yin conectando con pae hui la coronilla a través de Pai hui elevamos el cuerpo estirando y extendiendo toda la columna vertebral sentimos toda la columna abierta y relajada MIGMEN hacia atrás relajamos MIGMEN miramos directo hacia el frente mirando un pequeño punto vacío en el horizonte relajamos los ojos la conciencia pura va a través de todo lo que hay enfrente de ti Sentimos que desde ese punto pequeño y vacío se conecta con el palacio Shenshi. La conciencia pura desde el Palacio Shenji atrae la visión hacia el interior despacio y uniformemente. Cerramos los ojos despacio. Miramos el interior del Palacio Shenxi. Escuchamos el interior del Palacio Shenxi. Sentimos el Palacio Shenxi. Puro y claro. MP. Vacío. Mas no vacío. nos mantenemos tranquilos la conciencia pura desde el palacio Shenshi ilumina todo el cuerpo profundamente en el interior Sentimos que todo el cuerpo se relaja. Iluminamos profundamente el interior de la cabeza y el cuello, relajándolos. con una sonrisa en la cara. Iluminamos profundamente el interior del pecho y la espalda alta, relajándolos. Vacío Iluminate Iluminamos your Profundamente el interior del abdomen Y la espalda baja Relax. Relajándolos Vacío iluminando profundamente el interior de los hombros, homóplatos, brazos, codos, antebrazos, Muñecas, las manos y dedos, relajándolos, vacío, iluminamos iluminando profundamente el interior de la cadera, glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. hasta los dedos relajándolos vacío eliminando profundamente el interior de toda la columna vertebral relajando vacío the whole body, todo el cuerpo from the head to feet, desde la cabeza a los pies from to outside, desde el interior al exterior relajándose vacío la conciencia pura experimenta todo el cuerpo transformándose en chi tú eres chi fundiéndose con nuestro campo de chi. Nos enfocamos en el universo. Fundimos en el universo, sentimos sí, todo, el todo, el universo todo el universo lleno de, de Hun Lin Linchi puro, todo, todo el universo con con tan tan. Juan Juan Juju -ju. todo el Hun Yuan -Lin Universal continuamente se reúne en nuestro campo de chi se reúne Se reúne hacia nuestro interior profundamente. Desde todas las direcciones. Se reúne con el campo de Chi. Se reúne profundamente en el interior. Dentro y fuera el chi es abundante. Se funde juntos. Tú eres chi. Relajamos. Sentimos nuestro campo de Chi fundiéndose con el universo. Fundiéndose todo alrededor del mundo con toda la información buena, con toda la información positiva. Nuestro campo de Chi se funde con todos los países students, go, con todos los practicantes de Chinanchi Kung con todos los profesores Mers, se funde con mom. el Dr. Pang. con toda su buena información reuniendo Chi hacia nuestro campo de Chi reuniendo Chi profundamente hacia nuestro interior nuestro campo de Chi Se conecta con tu país, con toda tu familia, con tus amigos, y todo aquel que necesita ayuda. Nosotros estamos todos fusionados juntos. Nosotros somos uno. Siente que estamos en el campo de chi. Todas las cosas en nuestro campo de chi fluyen bien. Todo es jaola. Relajándonos. Nos relajamos. Separamos los pies en la posición parado sobre el chi. Abrimos las puntas 90 grados, abrimos los talones 90 grados. Your feet. With your width. Tus pies están al ancho de los hombros. Nos relajamos. Giramos las manos. Presionamos las palmas. Presionamos abriendo el men. Empujamos hacia adelante. Traemos hacia atrás. Empujamos. Traemos. Empujamos. Traemos, relajamos las muñecas y rotamos las manos el cuerpo es una gran bola de chi elevamos las manos con la boca de tigre e imaginamos que desde todas direcciones frente al tuchi tu chi, iluminamos tuchi sentimos migmen reunimos chi en el tantien inferior tien, chi. el It's chi es man. abundante en el tantien inferior fingers, guiados por el meñique palm, giramos las ten, manos hacia abajo y abrimos imaginemos que nuestras manos están en el infinito espacio todo el Hun Yuan Lin -Chi va profundamente al interior Y los brazos mi, siguen hacia la mi, espalda, mi, iluminando Migmen. Big, pensamos Tu Chi. Raise, y elevamos el Chi hacia Tapao. Presionamos. Enviamos chi al tantien en medio. El chi es abundante en el tantien medio. Giramos las manos y empujamos hacia el frente. Despacio. Las manos en el horizonte desde todas direcciones al ancho y alto de los hombros. Iluminamos yin-tang entre pensamos yu-chen, zona occipital. Reunimos chi en el tan superior. El chi es abundante en el tan superior. Los brazos se abren hacia afuera. Hacia los lados. Giramos las manos. Y giramos las palmas hacia arriba. El cuerpo es una gran bola de chi. Elevamos el chi relajamos los hombros y subimos por encima de la cabeza cerramos, unimos las manos y ex estiramos, extendemos dentro del cielo azul y vertemos el chi we'll a través de la King línea media inside. profundamente en el interior Con Yuan Lin Chi, Kung Kung -chi, -chi llega profundamente al interior uh, pasamos la cara the... cuello pecho en las manos Heshi rotamos las muñecas suavemente sentimos profundamente el interior sentimos el estado de completud de totalidad Tú eres chi. Separamos las manos y bajamos las manos. Hasta enfrente a tu chi. Sosteniendo una bola de chi. Conectando profundamente con el interior. Guiados por el coxis, bajamos el cuerpo ligeramente. Sentimos el estado de sentados sin sentarnos. Experimentamos este estado especial. Sentimos Pai Hui suspendido. Experimentamos como a través de Pai Hui suspendido se abre toda la columna vertebral. sintiendo que cada vértebra se abre y se relaja. Retraemos el mentón. Siente tu mentón buscando la garganta. La garganta buscando Yuchen. chen, Yuzhen, yu, chen, for your yu chen buscando pai hui, Bye, Bye, hui hacia arriba suspendido, The tip of la punta de la lengua toca el paladar Good suavemente conectando el chi los músculos de tu cara se relajan con una sonrisa en la cara Sentimos que la sonrisa conecta profundamente en el interior. Relajamos el cuello. Relajamos los hombros. Abrimos las axilas, ahuecamos los codos flexionados, pero suspendidos. Sentimos las muñecas. Experimentamos las muñecas. Enfrentadas pero relajadas. La punta de los dedos casi se tocan. Tocándose sin tocarse. Tus dedos se relajan. Las palmas sosteniendo una bola de chi, conectando profundamente con el interior. Relajamos el pecho y la espalda alta. El, el pecho se retrae hacia adentro un poquito. Sentimos una profunda respiración. Inspiramos. Exhalamos. Relajamos. Relajamos el abdomen y la espalda baja. El abdomen se retrae hacia adentro un poquito. Sentimos MIGMEN hacia atrás. MIGMEN se relaja. Abrimos Migmen, abrimos el espacio de Migmen, el coxis baja, yin, cerrado suavemente hacia arriba a hueca las caderas, las rodillas, se colocan un poquito hacia adentro. Sentimos cómo esto abre la articulación sacroilíaca. Las rodillas no pasan la punta de los pies. Siente tu peso sobre los dedos de los pies. Relajamos. Nos relajamos desde el centro de la cabeza, bajamos al tan inferior. Desde el centro de los pies, subimos al tantien inferior. Desde el centro de las manos, hacia el interior del tantien inferior. Los tres centros se fusionan en el tan tien inferior. Nos relajamos. Tranquilos tranquilos nos relajamos tú eres chi fundiéndote en nuestro campo de chi fundiéndote con el universo Relajamos. Todo el cuerpo to transformándose en chi. la conciencia pura conectándose al estado de completud la conciencia pura se funde con el universo Ahora podemos hacer abrir y cerrar la chica eje. Abrir. Siente el inmenso e infinito universo. No hay fronteras. Uh, Todo en todas partes es Lin chi. Tú eres Lin -chi. Uh, cerrar uh, Yuan Lin Chi puro va a través del interior, transformando el interior. El Chi es abundante en el interior. El Chi fluye bien. Abrir. Fronteras Completamente abierto Nos fusionamos con el Hun Yuan Lin Cerrar profundamente en el interior cerramos cerramos Con Yuan Lin Chi viene profundamente Deeper al interior cada vez más profundamente y llega a todas Deeper. partes Chi fluye bien. corazón es completamente libre. Nada te detiene. Se funde completamente con el universo. Tú eres chi. Abrí. mantenemos en el estado de completud, no hay ningún problema, no hay ningún bloqueo, todo fluye bien. Juan Lin -Chi va a través profundamente del interior, transformando el interior. El interior fluye completamente bien, está claro y limpio. Juan Lin Chi limpia todo el interior dejando todo muy claro como si fuera agua pura estamos en el estado fluido Cae a abrir grande en el infinito espacio sin fronteras. Estás en este espacio infinito experimentando el bello amor universal. Y el amor universal está en todas partes. El amor universal siempre nos sostiene, nos sana. Cerrar. todo el Hun Yuan Lin Chi el amor universal va profundamente al interior a todas partes el Chi fluyendo bien fluyendo bien en el interior, en todas partes, se vuelve a un estado saludable. Tú eres Chi. Tú eres el centro del campo de Chi, el centro del universo. Disfruta del amor universal en el interior todas las células pequeñas se vuelven a un estado fluido saludable abrir Sentimos que en el interior se abren todo e imaginamos que en el interior todas las ventanas se abren. Profundamente las ventanas se abren. Al mismo tiempo, Hunjualin Chi viene al interior a todas partes y todo se hace fresco, oh, no, lleno de junio al lichi. Sentimos que el interior todos los espacios se vuelven frescos y el chi fluye bien. Todo se transforma en un nuevo tipo de frescura. Lin -chi nutre el interior de todas las células. abriéndonos en el universo. Muy, muy lejos. Un Yuan Lin Chi transforma profundamente el interior. Un Yuan Lin Chi puede transformarlo todo. Puede curarlo todo. Puede hacer que cualquier problema desaparezca y puede ir a través de todo. En el interior el chi fluye bien. Fluye bien. Abrir Siente que eres completamente libre. No hay ningún bloqueo. Todos los bloqueos se han abierto y se han transformado en chi. Abrir. Profundamente en el interior todas las emociones se abren y se transforman en chi. Abrir. Tú eres completamente libre todas partes abiertas, experimenta el estado abierto y libre. Cerrar significa que Hunyuan Lin Chi viene a través del interior y transforma todo el interior. Va a través profundamente del interior, cada vez más y más profundo y el interior continuamente fluye bien, fluyendo bien. Tú eres Hong-Yuan Lin-Chi. Experimenta el estado de fluir bien. ¿Qué es? Es igual que el agua pura en un estado fluido. Es muy bueno en las montañas y en la naturaleza tener Mucha agua en estado fluido, profundamente en todo el cuerpo, en todas partes, como agua pura en estado fluido, sin ningún bloqueo. nosotros profundamente en el universo muy lejos no hay fronteras fundiéndonos completamente en el universo completamente libres todos los sufrimientos y dolores completamente abiertos, no se transforman planes, en chi. No, no hay planes, sufrimientos, no hay dolores. Completamente desaparecen. Eres libre. Abrir. Siente el estado de libertad. Inspiramos libremente. Exhalamos. Completamente libres. Cerramos. El el Yuan Lin Chi entrando a través del interior, reuniéndose profundamente en el interior. Todo el interior está abierto. Todos los espacios se han vuelto frescos. El interior ha cambiado completamente en Chi. Fluyendo bien. Cerrar. Continuamente. Yendo profundamente al interior. Con Yuan Linchiva cada vez más y más profundo al interior. Todo el interior está limpio. Cerrar. Experimentamos el estado fluido. Tú eres chi. Fluimos en el interior inmenso, limpio y claro. hoin Yuan lin -Chi limpiando todo el espacio interior. Kai. Kai, abrí. Siente el bello universo muy, muy lejos. Experimentamos este espacio infinito y enorme, gigantesco, lleno de Hongyuan Lin Chi. La conciencia pura se funde con Juan Lincci. Ay, totally Tu corazón está completamente abierto. Ay, abril. Eres libre. Un Yoling más puro. Desde el infinito espacio, conecta profundamente en todo el interior. Cerra. Va profundamente a través del interior y cada vez más y más profundo, muy profundo. Cerrar. experimentamos profundamente el interior sin fronteras sentimos que es como un universo infinito cerrar Hun Yuan Lin Chi transforma el interior en todos los espacios internos. El chi fluyendo bien. Fluyendo bien. Todos los espacios se vuelven saludables. Jaola. Cada célula pequeña se transforma a un estado jaola Rápidamente, todas las células unidas se vuelven jaola. Imaginamos las. A las pequeñas células preguntándose ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jaola Cada oh, pequeña célula Jaola Porque es el mejor nombre en el mundo y en el universo La conciencia pura Trata de preguntarle a cada pequeña célula ¿Cómo te llamas? Y cada pequeña célula se abre y dice, mi nombre es Jaola. Es un bello estado. Todo es Jaola. No hay ningún bloqueo. En todas partes el chi fluye bien, completamente libre. Experimenta el estado ja'olá. La conciencia pura siempre está en el estado ja'olá. Nos relajamos mantén el estado Jaula, la conciencia pura se conecta con el Tantien inferior. Desde el centro de la cabeza, baja al tantien inferior. Desde el centro de tus pies, sube al tantien inferior. Desde el centro de tus manos, interior del tantien inferior los tres centros se fusionan en el tantien inferior nos preparamos para culminar la práctica nos elevamos desde Pai Hui cerramos los pies parados en el Chi Despacio. Despacio. Elevamos las manos a la posición Heshi. Rotamos las muñecas suavemente. Sentimos profundamente el interior. Elevamos las manos, despacio, por encima de la cabeza, suavemente, en el cielo azul, giramos las manos, palmas al frente. los brazos bajan el chi desde todas las direcciones casi en línea giramos las palmas hacia arriba y traen el chi hacia el frente al ancho y alto de los hombros Iluminamos yin tang. Sentimos yu chen. Reunimos chi en el tan superior. El chi es abundante en el tan superior. Bajamos los codos. Los brazos vierten el chi hacia Tapao y presionamos. Enviamos chi al Tantien medio. El chi es abundante en el Tantien medio. Giramos las manos. y empujamos hacia atrás, dentro del horizonte, los brazos se abren hacia afuera, a los lados giramos las manos hacia el frente. los brazos traen el chi hacia el frente y traemos el chi hacia el interior profundamente hacia el tan tien inferior cubrimos tu chi Suelta el abdomen para reunir chi. Giramos en el sentido antihorario. Sentimos profundamente el interior del tantien inferior. Uno. Dos. 3 4 5 6 7 8 9 Giramos en el sentido horario 9 8 Siete, seis, cinco, Two. cuatro, Three. tres, tres. el chi sentimos el interior del tantien inferior profundamente el chi es abundante en el tantien inferior todo el chi del cuerpo es abundante El chi y la sangre fluyen bien en todo el cuerpo. Todas las funciones mejoraron. Todos los bloqueos desaparecen. Todo el cuerpo completamente saludable. Completamente Jaola. Siempre trata de escuchar a todas las células pequeñas. ¿Cómo están? Ellas siempre están Jaola. Ellas siempre están Jaola, Jaola. siempre conectémonos con Ja'ola con la información Ja'ola enviamos buena información a todo el mundo a todos los países a tu país a toda tu familia y tus amigos y a todo aquel que necesita ayuda todos jaola Lin linton Now. ahora Vamos a decir TONG cinco veces juntos. TONG quiere decir fluye bien completamente. Inspiramos. Paramos las manos. Abrimos los ojos. Despacio. Despacio. Todo el mundo. Con las manos Hershey decimos Jaola tres veces. Inspiramos. Haw -la". Haw -la".